Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, no pierdas el tiempo en discutir con los estúpidos y los charlatanes, ya que la palabra la tienen todas, pero el buen juicio solamente unos pocos. Joder, que no, ya está rayando. A ver, ¿por qué digo esto? Pues porque me ha salido ya algún comentario, ¿no?, de... Eh, que qué le digo yo a la gente de mi entorno con el tema de las criptomonedas. Pues os lo voy a decir muy claro, yo no les digo absolutamente nada cada perro que se llama vale por qué porque ya hace muchísimos años ya lo dije no bueno cuando baje cuando baje bajó lo volví a decir no cuando suba cuando suba. al final el que no quiere comprar no compra nunca y tú no tienes que justificar tus acciones con nadie es decir que podemos estar totalmente equivocados y no ganar ni un solo euro con bitcoin ¿vale? Pero mm, estaría todo el mundo equivocado, es decir, yo alguna vez cuando hay algún pisamierda de estos que te dice alguna tontería de estas, yo le digo, oye, vete rápido, pero, pero raudo y veloz, ¿vale? A todos los bancos a decirles, avísales, avísales contra las criptomonedas, no es que mi director del banco es el que... Digo, me... el primer paleto que tienes a tu lado es tu director del banco. Porque será porque te quiere vender otro producto que tiene él, que le da más comisión. Porque esto es una realidad, o sea eh, El director de tu banco no es tu amigo Para nada No, es que lo conozca que no es tu amigo Que lo que está haciendo es venderte Que es un comercial Y esta es la realidad Pero a la gente no le entra en la cabeza No le entra en la cabeza, es increíble Pero bueno En fin, ante los tontos yo, yo sinceramente Yo ya no digo nada Y cada uno cada uno que, que piense lo que quiera Decir, es decir, tú, tú, tú ¿Piensas que la cintura es una mierda? Pues, pues es una mierda pues sí, ya está. Yo no digo yo gano, dejo de ganar. Yo, yo muchas veces pierdo. Bueno, de hecho, ahora estoy perdiendo una operación aquí. O sea, y ¿qué más da? Otra vez ganamos. Pues bueno. Dice, que no, no decías que cuando estabas así un poquito chungo no tenías que, que tradear ya, pero es que es una operación que ya tenía abierta. Evidentemente, si no, ya estaría cerrada. Ya os digo yo que estaría cerrada. Esta semana trading en el justito. El justito, y muy justito. Pero bueno, es lo que hay. En fin, no hagáis demasiado caso a la gente y hacer caso a lo que vosotros penséis. ¿vale? Tened en cuenta que para la mayoría de la gente el dinero tío es que es un, tiene mucho miedo. Como decía aquel, ¿no? <ríe> con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico. Cuando se necesita, se necesita urgentemente. Y la gente tiene miedo de meterlo en un sitio del cual no pueda sacarlo. Y es la, la mayor pregunta, bueno, ¿y cómo conviertes tú esas criptomonedas digitales en dinero? Pues, coño, cambiándolas, sacándolas con tarjeta, exactamente igual que el mismo que el dinero que tiene. O sea, pero tú, tú, tú, tú, ¿tú, tú crees que el dinero que tú tienes, alma de cántaro, es dinero de verdad. La gente todavía no se ha enterado, de verdad. Y, y, y os digo, el 95% de la gente, creo que es el 96, todavía no se ha enterado. Y esta es la cruda realidad. Ni se ha enterado, ni se quiere enterar. Ni sabe, ni quiere saber. Y luego decimos, ¿por qué el mundo está dirigido por cuatro? Porque a la gente, nos guste o no nos guste, lo que necesita es que le digan por dónde tiene que ir. Como borrego. Está, está, está, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, por ahí. Y eso es la gran mayoría. Y esto es una realidad como un piano. Yo sé que los que estáis ahí detrás sois la excepción que confirma la regla. Iba a hacer el chiste, pero no lo voy a hacer porque no está bien visto hoy en día, ¿vale? Bueno, sí, venga, que dice que Dios hizo el mundo tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, que a la excepción le puso la regla. Era un chiste de los viejos, joder, caña. Es malo, ya sé que es malo, vale, ya. Pero, vuelvo a lo que digo, ¿no? Lo que diga la gente es indiferente, lo importante es lo que tú creas, lo que tú veas y lo que tú... Igual que cuando digo... El mejor análisis, cuando tú vas a entrar en una operación, el mejor análisis es el que tú haces. El tuyo, el propio. Ya, ves que no sé, pues aprende, coño. Fórmate. Tienes una academia por ahí debajo, tienes un link de una academia super baja en la que te van a formar muy bien. Es que cuesta dinero, no os ha jodido. Es que lo queréis todo gratis. Que hay gente que lo quiere todo gratis. Y. A mí me hace mucha gracia. Porque fijaros que nos llaman hace, hace unos días. Nos llevan, oye, hicisteis un, un acto, un evento con, contra la ELA, muy bonito, tal, hace unos años, eh, hace un par de años, ¿vale? Eh, y volaste con el dron y quedó súper guay el vídeo y tal, y oye, vamos a hacer otro evento en el AMPA, tal, eh, pues oye, de un colegio aquí al lado, ¿podrías tal? Dije, no. Como que, por, como, ay, eso no, no vas a colaborar con algo tan maravilloso y tan bonito. No, por una sencilla razón. Cuando se ha ido a ofrecer al colegio los servicios eh, de los de pago, han dicho que no, que como tienen un amigo ahí que se lo hace, eh, pues que lo hace él. Vale, pues ahora cuando vienes a lo gratis, que los haga tu puta madre, porque yo no lo voy a hacer. Así de sencillo, ya está. Yo colaboro contigo una vez y encanta la vida. No, no, pero te lo pago. No, no, es que no es una cuestión de dinero. Estáis muy equivocados. No es por dinero. Y menos ahora. O sea, yo eso o se hace gratis o no se hace. Está claro. Entonces, como yo si lo hago, lo hago gratis, que te lo haga tu amigo gratis. Al que luego llamas para hacer los eventos, al que pagas. Así que, pff, que os den por culo. En fin. Cuando dejes de terminar el miedo, empezarás a disfrutar del trading y de todo lo que conlleva. Pero claro, el miedo a perder dinero es muy jodido. Venga, comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a campanito. Estamos en Skilling, ya vimos en el vídeo de ayer un poquito la plataforma por encima. Eh, y hay algo en torno a Bitcoin que, bueno, me habéis preguntado digo, pues bueno, vamos a verlo en un momento. Y es la figura que está haciendo, ¿vale? Tenemos aquí algo y es esto. Bueno, vamos a ponerlo así aproximadamente, ¿vale? Tenemos una, una, un triángulo en el que estamos metidos, ¿vale? En el cual... Eh, si no rompemos al alza rápido, mmm, nos vamos a meter un castañazo importante. ¿Por qué? Porque en estos triángulos, al final, ya sabéis, Bitcoin agota las figuras y, y, y la mente. Agota las figuras y la mente. Entonces, es probable, es posible. Vamos a dibujar que mmm, pudiera incluso hacer aquí cualquier tontería de estas, agotar la, la figura y luego pff, irse para abajo. Eh, y encima lo estoy pintando también en un color cojonudo. Pero bueno, eh, a, mí me da, a mí me da que hay que andarse con mucho, mucho cuidado, que esta semana vienen datos súper importantes, tenemos el dato de inflación, la que se teme más la subyacente, que hay un problema en Estados Unidos con el trabajo, bendito problema. Claro, pero bendito problema es para la FED, porque lo que hemos dicho muchas veces, no imagino que estaréis hartos de oírlo, y es que la FED lo que quiere es que el paro suba, de tal forma que el consumo se reduzca, y una vez que reduzcas el consumo, automáticamente, entre comillas, vale, esa inflación se va a reducir. Vale, Hasta aquí todo correcto. ¿Pero con qué se están encontrando? Con algo que no contaban, o con algo con que un, un error de cálculo garrafal, a mi modo de ver, con el que se encuentran. ¿Y qué que se están encontrando? Con el baby boom, con la gente de mi generación y la anterior, que nacimos como conejillos, ¿vale? Nacimos mogollón, y ahora todos esos puestos de trabajo están creados en base a una sociedad consumista muy grande, y somos la generación más grande de todas. ¡Os aplastaríamos a todos como conejos! Pero... Eh, ¿Qué pasa? Que todos esos puestos de trabajo no se están cubriendo. ¿Con qué se van a cubrir? Hay más demanda. Hay una, hay, o sea, hay, hay una oferta brutal de trabajo, de más, mucho más que la demanda. Entonces, ante tal oferta de trabajo, es imposible quemarlo. No, no se puede quemar. No se va a quemar. Y encima, eh, tenemos una edad en la cual ya lo que consumimos son normalmente cosas de calidad, cosas que cuestan dinerito. Y ya tienes una, una posición en la que, bueno, pues mal que bien, no tienes que luchar tanto como los jóvenes. Entonces es, va a ser muy complicado, muy, muy complicado. Ese problema en España no lo tenemos porque digamos, somos unos desgraciados, que no, no, no, no, no cambiamos eh, nuestra, nuestra forma de hacer, de hacer la economía. Nuestra, nuestra economía es muy, muy, muy, muy, muy mala, muy mala, muy endeble porque está basada en una serie de servicios muy malos eh, y que no se consolidan en condiciones, bueno, más allá de, del turismo, que evidentemente, pues pues sí, y, pero ya no tenemos un turismo de calidad como el que teníamos antes, ya creo que la mayoría lo sabéis. Sé que hay mucho luchador del Arao ahí aquí detrás de la, de la cámara, me refiero a mucha gente que tiene restaurantes, que tenéis cierto tipo de negocios y que, y que no tenéis más personal, por desgracia, porque no hay profesionales que cubran esas plazas profesionales de verdad. Y no queréis tener ahí detrás pues, a un cualquiera que cuando va a servir no sabe ni poner el hielo. Es totalmente normal. Y a nosotros, a los clientes, nos da, tenemos esa misma sensación. Entonces, claro, es complicado. Eh, que eso es, es, es el trabajo. Tal y como... O sea, esa, esa, esas, eh, esos números en, en, en, en los datos laborales en Estados Unidos, a mí me parece que lo tienen bastante complicado. Bien, Dicho esto, Bitcoin, yo por ejemplo tengo aquí una entradita. Dice, si ¿has entrado en largo? Sí, tengo una entrada aquí, haré otra entrada más o menos en la zona de 18.950, ¿vale? En este mínimo, en esta zona de mínimos. Eh, y otra ya en la parte de abajo del triángulo con estos toques que hubo. ¿Por qué? Porque eh, si metemos un indicador, vamos a ponerle un RSI. ¿Vale? O a sea, decir, me gusta, ya sabéis que me gusta decir el porqué de las cosas, yo soy muy pesado. Eh, vamos a configurarlo. Vamos a decir que el RSI lo quiero de 21 y que el estilo lo quiero, el dibujo, lo quiero en un color. Así. Venga, que se vea. ¿Qué pasa con el RSI en 4 horas? Pues que necesitamos caer, necesitamos caer para que esto se desgaste y, te, y poder tener un rebote. Vale, entonces, en principio, eh, a medio camino y en la parte inferior, ¿vale? Es donde podemos podemos poner compras. Si perdemos este mínimo, nos iremos la, al siguiente. ¿Vale? Entonces, por un lado, eh, 18.800, 19.950. 18 que De hecho, venga, vamos a meterle aquí. Eh, vamos a meterle un 0.1, por ejemplo. Eh, pero precio al mercado no, límite. vale Y le vamos a decir 18,950. 0,10 bitcoins. Venga, tacatás. Y vamos a meterle mm, mm, mm, mm, la otra aquí en 18,500. Para 500. Tagadas. Orden aceptada. Vale, perfecto. Ya está. A partir de aquí, punto pelota. Me habéis preguntado, por cierto, en la plataforma, ¿cómo no dices pongo un stop loss? Aquí, en donde pone tope de pérdida, lo puedes activar. Y en Take Profit, tomar ganancia, lo podéis activar. Si no se lo has puesto, como por ejemplo he hecho yo en esta orden, yo me vengo aquí y digo, ¿dónde voy a poner mi stop loss? Pues bueno, pues en este caso, eh, a ver, vamos a cancelarlo. Yo pondría el stop por aquí debajo, en 17.950, por ejemplo, ¿no? Pues venga, digo 17.950. 17 Guardar. ¿Veis? Ya me ha puesto el stop loss. Ahora, ¿dónde pondría yo mi beneficio? Aquí. Bueno, pues si vamos a romper al alza eh, esta zona, pues me iría arriba, pero como yo no creo que vayamos a romper la zona de 20.400 pues me voy a venir a un objetivo un poquito más bajini Un poquito más bajini que lo voy a rondar en esta zona de máximos que hay aquí en los 19.676 por ejemplo. Y entonces voy a decirle aquí ¿Vale? Tomar ganancia, le doy al más y digo 19976, venga, guardar. Entonces cuando llega aquí, si rompe y tal y se va arriba, bueno, en realidad no tiene ni siquiera que romper, ¿vale? Si llega aquí, a esta zona de abajo, esta zona de apoyos que hay aquí, hará plaf y, y cogerá la ganancia, ya está. ¿Vale? Entonces tenéis ahí el taper y los punto, pelota. Eh, ¿Lo puedo cambiar? Pues sí, podría, podría cambiarlo y decir, bueno, pues no lo quiero aquí, lo quiero en otro sitio. Puedo... Tengo, me pongo aquí a pintar, cuando yo no quiero no quiero pintar. ¿Y puedo moverlo pinchando y gastando Pues sí. ¿Vale? La zona de 18, por ejemplo, pero bueno, hemos dicho 19, 9,50 vamos a ah, Ahí. <risa> eh, bueno, cancelamos, la dejamos como estaba, tal cual. Vale, entonces ya tenéis el take profit y el stop loss. Lo, es que lo que vemos que el mercado se va para arriba, podemos moverlo, pero vamos, yo al final prefiero trabajar por objetivos o por porcentaje fijo, me explico. Eh, o tengo un objetivo por técnico o tengo un objetivo porque voy, voy cerrando todas las operaciones en un porcentaje fijo porque me he acostumbrado a eso y ya está eso ya a gusto del, del consumidor y, y bueno pues tenéis que ir viendo, de momento pierdo 34 dólares con 55 en esta operación ya veremos a ver si perdemos más <ríe> seguro que sí eh, en cuanto a, tengo visto también eh, materias primas eh, metales, tengo el paladio ¿Vale? Porque el paladio tenemos una, una línea de tendencia. A ver si me carga. Venga, cárgame. Aquí está. Vale, tenemos una línea de tendencia bastante clara. Entonces estoy esperando a que vuelva a tocar esa línea. En el momento que vuelva a tocar en esa línea, en función de cómo vaya también el resto de mercado y la RSD, el momento, pues le, le, le meteré otra entrada. En, en torno a la zona de 2000, entre 2060 hasta los 2080, más o menos, yo creo que en ese rango bajará pero bueno como no lo sabemos da igual cuando sea en el momento que toque la línea de tendencia vale eh, Bueno y bueno pues cositas así podemos negociar más en, en skill ventajas pues la verdad es que yo le veo mucho es una plataforma súper sencilla hay ciertos tipos de órdenes que no tiene si una orden no cosina orden tal va va, va a lo que va vale la plataforma eh, y, a, y a dejarlo todo lo más sencillo posible eh, bueno, pues todo lo que tenemos en fores, índices, materias primas, acciones y criptomonedas Pues oye, el que la quiera utilizar, que la utilice, que para eso está Bien, ¿qué ha hecho hoy el SP500? Pues mmm, ir a tocar la zona del mínimo del cierre ¿Vale? Que teníamos anterior del eh, día 30 de septiembre uh, Bueno Está bien ¿Está bien por qué? Porque justo cuando ha tocado ahí ha rebotado Vamos a ver qué narices pasa mañana. A recordar que hoy en los mercados americanos, bueno, perdón, lo siento, perdonarme, en los mercados estadounidenses, eh, era festivo, pero... Ha habido, ha habido poquito volumen, ¿vale? En comparación con otros días que debería haber ido como, como como buen lunes, debería haber habido más volumen. Pero como era festivo, sí, bueno, los mercados han funcionado, pero ya sabéis, a medio gas al final. vale Porque que, que, que quieras que no, pues igual que nos pasa aquí. Ahora todo el mundo se va de, de puente. El que no ha cogido el lunes y martes con el miércoles 12 de octubre, pues coge el miércoles y luego coge el jueves y el viernes. O sea, son unos puentes un poquito, un poquito largos y extraños, porque bueno, pero bueno, si lo, mientras lo podamos hacer, disfrutarlo, que para eso está. Entonces, bueno. De momento, el mínimo al cierre en cuatro horas es un mínimo superior. Vamos a ver si es capaz de pasar la zona de los 3.650, ¿vale? Y intentar retomar una senda alcista, porque de momento lo que ha hecho ha sido el puentecito, el tacatás, que la gente me dice, esto puede ser un hombro, esto puede ser la cabeza, y ahora puede generar otro hombro y e irse para abajo. Digo, sí, por supuesto que sí. Eh, en cuanto a Bitcoin, por cierto, si lo vemos en diario... ¿Vale? Vemos que el, nuestro RSI, el que llevamos siguiendo ya a tiempo, ¿vale? este canal que tenemos aquí, que tiene unos mínimos, de momento no consigue llegar a tocar la línea siquiera. Vamos a ver si en esta tendencia que tengo esta vez, aquí, toque, toque, cuando llega aquí rebota y va a tocar la línea para luego venir aquí y perderla o para luego llegar ahí y ganarla. ¿Vale? Eso, es un, el, eso va a ser un punto de inflexión importantísimo. Eh, si lo vemos en cuatro horas, vale, podemos ir a nuestro TP1, esta parte de abajo, donde ha tocado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, un montón de veces, ¿vale? y ahí ha rebotado. Vamos a estirar en nuestro canaloski, esta, esta zona de lo que era el soporte de resistencia, que nos, nos está marcando la vida esa zona, porque cada vez que llegamos, pues aquí estuvo apoyándonos, aquí ha sido resistencia, y para una vez que la hemos vuelto a pasar, bueno, ya la intentamos aquí, pero la perdimos rápido, la hemos pasado, pues, oye, joder. Pero bueno, si se quedan las inmediaciones para intentar volver a romperla, que creo que es lo que puede pasar, ¿vale? Lo que pasa es que hice la teoría que si una zona de resistencia la hemos pasado, no hemos podido con ella y nos vamos para abajo, lo normal es ir al soporte anterior. Y el soporte anterior está aquí, que está en la zona de 18.550. Aproximadamente, 18.550. 18, Por eso yo he puesto una orden de compra eh, anteriormente en 18.550, la tercera. Porque creo que de ahí... Una vez que tocase aquí, rebotaríamos. Entonces, mmm, mi posición estaría bastante bien puesta y, bueno, pues podría recoger unos cuantos beneficios, si Dios quiere, y el tiempo acompaña. Ethereum, pues, está exactamente igual que Bitcoin. Nada especial, simplemente la MA20, la hemos tocado, hemos rebalado por debajo. Ya si al siguiente toque somos capaces de eh, pasarla. Un cruce bastante feo, la de 50 cruzando hacia abajo, la media de 100. Esto no es bonito. Y bueno, pues lo que produce desde que si se hizo ese cruce, pues ya sabéis, rojo, rojo, rojo, rojo. Vamos a ver qué, qué guante. El total market igual, bastante rojo. Eh, tenemos una zona... Vamos a irnos a los cuerpos, ¿vale? Vamos a... Aquí estamos aquí. Ahí. Se quita la mierda esta, aquí. Y la zona de cuerpo me dice que, bueno, pues toque, toque, toque. Todavía no hemos cerrado por debajo. Pero perder esto no estaría no estaría bien, ya podríamos tirar la de, si queremos, vale, la de las mechas, vale, que bueno, es un poquito, iría más o menos ahí, mecha, mecha, mecha, y esta es la que ha pasado y está ahí tonteando, vale, en la misma zona de juego. Eh, bueno pues eso ya según según a cada uno le guste yo sabéis que suelo trazar las dos veo la posibilidad de las dos eh, y está en el, como está en el mismo punto crítico me ahorro tener algo que me haga de demasiado ruido en el, el gráfico y me dejo una sola línea sé que las dos ambas están en ese punto de cruce y es un punto crítico que lo perdemos abajo pues bueno pues ya sabemos lo que vamos a ir a buscar la dominancia de Bitcoin que ha intentado por el momento subir otros por el momento bajar ha tocado sí que acierto cierto que ha tocado la línea Justo que tenía un marca y justo ha venido aquí, pum, Y venga, arriba. Pues bueno, muy atentos porque si empieza a rebotar hacia arriba, las altcoins van a sufrir. Y yo creo que a las altcoins todavía les queda mucho por sufrir. Por eso me hay gente dice a la gente, ¡que no la cartera! ¡Que no! ¡Que no! Que sé que si pongo la cartera vais a comprar y no me sale de las narices Y no quiero. Porque es que sé que vais a caer en compra. Y no es momento todavía de compra. Esperar, tener paciencia. Hacedme caso. Joder, yo para... para una vez cosa que os digo que me hagáis caso, coño... En que esperéis a, la, a que yo os diga cuándo voy a poner la cartera. No en que compréis. Comprar cada uno, cada uno o se sus cojones. Pero allá cada uno, luego ya con lo, con lo que le toque. El oro. Mal, mal, mal. ¿Vais, vais? Malamente. O sea, que haya que no haya aguantado aquí, que se vaya de barajo. Sigue súper manipulado, una pena, que no puede ser la media de 100. Pues bueno, si está en una zona horizontal en la que puede parar, pero lo normal es que se nos venga otra vez a la zona de 1600. Vamos a ver. 1.620, más o menos, ¿vale? Eh, y bueno, pues el resto ya tenemos los cortos de Bitcoin que están subiendo a la media de 200, que decía ayer, ¿no? Muy, muy atentos a ver si va realmente, va a seguir subiendo, pero yo del, de hoy no me fío mucho, hasta ¿eh? mañana, que es, que es martes, que aparte es un día bastante mejor, con suela, generalmente mucho más volumen los martes que los lunes, tú podéis comprobar, eh, con el festivo que ha habido por medio y demás, vamos a esperar a ver qué pasa mañana, pero recuperándose los cortos, si poco a poco siguen inflando cortos, pues bueno pero todavía todavía falta chicha las altcoins, bueno, pues unas con un poquito más, todas con un poquito menos, pero nada que sea importante, los leverage que siguen ahí abajo, y por la parte positiva, pues MDX, VR ya 8%, tenemos una que ha pegado su super, super disparo, eh, y bueno, pues ya VR, SAN, los cortos de Bitcoin, que son los que están ganando ahí fuerza, y a partir de ahí todos por debajo del 5% y tampoco hay grandes ganancias. O sea, no es algo demasiado importante y ni son altcoins de primer orden en las que estén ahora mismo eh, diciendo, ¡ay, que me voy para arriba! y es un 227, por ejemplo. Pero veis, no está haciendo realmente, realmente nada importante. Así que estamos, veis, que tenemos cruce, cruce verde, rojo, verde, rojo, verde. Está en una zona horizontal de tierra de nadie, de tierra trágame, casi, casi, casi, casi. Así que poco más que añadir, chicos, chicas, muy atentos a lo que pase en esta semana. Es una semana en la que se pueden decir bastantes cosas. Eh, para ver, personalmente para mí sería ideal que al final el jueves se fuera todo para abajo. O sea, tenía un par de días un poco verdes y tal, luego el jueves todo para abajo y, y ahí irnos a la zona de 15. Porque, pero es que todavía queda mucho, mucho sufrimiento. Creo que esto, esto es una, una guerra de desgaste tremendo. ¿Y por qué cada vez es una guerra de mayor desgaste? Porque la gente hay mucha gente y muchos inversores que cada vez saben más, que cada vez se menos lo que le dice el resto, pero de verdad que la recesión está ahí y que viene, viene muy, muy jodida. Así que, sobre todo, guardar, ahorrar para cuando no haya, para las vacas flacas, eh, diversificar. No, solamente, no tengáis todo el dinero en Bitcoin, de verdad. Eh, y bueno, pues como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia que falta nos va a hacer os acompañe. Chao, chao.